Con una capacidad de 4.000 toneladas anuales, FAET es una referencia mundial de componentes de acero fundido de hasta 16 toneladas. QuickCast de SE Group, una solución rápida y fiable para las fundiciones, está bien integrada en los procesos de FAET. FAET tenía un proyecto importante que entregar, una pieza de 2 toneladas para una turbina hidroeléctrica tipo Francis. Se preparó un diseño de moldeo inicial basado en los resultados de la simulación con QuickCast. No se apreciaron problemas importantes con respecto a los defectos de llenado y solidificación, como turbulencias, erosión de molde, rechupes de contracción, etc. A pesar de haber algunos indicadores relacionados con gradientes de temperatura muy bajos según el análisis del criterio de Niyama, fait siguió adelante con una primera prueba. Como era de esperar, no se detectaron problemas importantes de llenado y solidificación, pero hubo una región concreta que presentaba defectos de fisuración en caliente. La reparación con soldadura resolvía este problema, pero también conllevaba un coste extra de producción. También se observaron algunos defectos del tipo inclusiones que probablemente provenían de los manguitos, los cuales también necesitaban de un tratamiento posterior. FAED contó con la colaboración de AIS Manufacturing, agentes en exclusiva de SI Group para España y Portugal. Desde AIS se analizó detenidamente la evolución de las tensiones en el diseño de moldeo existente, utilizando para ello Procast, la solución para fundición de SI Group basada en elementos finitos. Una vez lograda una buena correlación entre el defecto real de fisuración en caliente y los resultados obtenidos en simulación, se optó por realizar una modificación en el sistema de alimentación tratando de esta manera eliminar el origen del defecto. Del mismo modo, tratando de eliminar los problemas relacionados con las inclusiones, se optó por cambiar el tipo de manguitos. La simulación llevada a cabo con ProCast predijo una mejora de la calidad de la pieza basada en estas modificaciones. ...y se implementó con éxito en la producción. Finalmente, logramos entregar las piezas... ...sin tener que realizar ninguna reparación de soldadura. Este éxito ha llevado a FAEZ a incluir análisis de tensiones... ...en su portfolio y a colaborar con análisis y simulación... ...en las ventajas de los análisis tensionales. Por ejemplo, abriendo las puertas al análisis de control... ...dimensional predictivo para al menos las piezas... ...de un mayor valor estratégico.